Que de, Vito, ¿no? de en este segmento en visión de negocio de nuestra compañera Nelly Ten Nelly Saludos Saludos y nuevamente a todas esas personas que están aquí con nosotros El tema de hoy, de la evaluación de desempeño Viene a raíz de que muy pocas empresas quizá aplican lo que es una evaluación de desempeño Y esto, aparte de los ascensos en las empresas Así como un aumento de sueldo, no debería de hacerse al azar ¿En qué consiste? O sea, ¿cuál es el, el, la definición del concepto? Evaluación de desempeño, de desempeño. Es un proceso sistemático, eh, periódico que se realiza en las instituciones para medir el nivel de eficacia que tienen los colaboradores en un área de operación de desempeño. Y es una estimación cuantitativa, porque la empresa paga un recurso por esa persona que tiene ahí contratada, pero a la vez también es una estimación cualitativa en cuanto a la eficacia o no que demuestra ese colaborador en la empresa. Entonces, de ahí es la importancia de la evaluación de desempeño, porque te ayuda a organizar los procesos, te ayuda a poner orden y sobre todo a priorizar qué tú debes de hacer para que la institución sea cada vez más productiva y pueda seguir hacia adelante. Voy a poner un ejemplo. Usted contrató a una persona para el área de servicio al cliente. Entonces, usted la hizo porque era familia suya o porque un amigo se la recomendó o algo así. Sin embargo, si esa persona no está dando lo que tiene que dar, entonces eso está mermando en lo que es la productividad de la empresa. Pero otro elemento interesante también es que muchas empresas... Pasan años, vienen años, se quejan de cómo van sus rendimientos en cuanto a las finanzas, pero nunca se sientan a hacer una evaluación de desempeño para hacer los reajustes necesarios para que la empresa pueda seguir bien. ¿Cada qué tiempo, Nelly, se recomienda que una empresa haga ese tipo de actividad, evaluar eh, el desempeño de sus colaboradores? Generalmente él se hace anual, pero algunas empresas sí lo hacen cada seis meses. ¿Por qué? Porque viven haciendo este reajuste con tal de que la empresa sea más productiva, pero mínimamente usted puede hacer una evaluación anual de sus empleados. Y para eso existen diferentes plantillas que están estructuradas en base a las funciones de esos colaboradores. Porque aquí quiero decirte también otro elemento. Algunas empresas tienen un formulario de evaluación de desempeño, sin embargo, ese se lo aplican al gerente y también a la señora que sirve el café entonces no es por denigrar pero cada funciones son diferentes el área de servicio al cliente no me le evalúe con un, un, con un ejecutivo Exacto, con un ejecutivo pero tampoco con un formulario que sea para el área administrativa o de finanzas porque al ser las funciones diferentes también los formularios deben de ser diferentes otra cosa Vito, es que el empleado es evaluado de los gerentes que tienen una visión de negocio desde que usted comienza y sube un ascensor para aplicar con un currículo ya usted está siendo evaluado. En todo momento se puede ir haciendo una evaluación, que muchas veces nada más no es solamente escrita, porque en algunas empresas lo que hacen es que llaman el colaborador hacia una oficina y le comienzan a hacer un diálogo y lo están evaluando pero eso no se hace al azar. Hay unos procedimientos para hacerlo que yo quiero hablar también aquí. Ok. Semestral y o anual, como entienda la empresa que mm. debe hacerlo. Exacto. Cuando se hace este tipo de, de evaluación de desempeño, ¿qué, qué logra la empresa? ¿Qué es, qué, ¿Cuál es el objetivo fundamental? Bueno, lo primero que logra la empresa es que el empleado conozca, vamos a decir, reafirme lo que son las funciones que tiene para ese puesto y también que él entienda que debe de asumir un compromiso para seguir dando lo mejor en esa institución. Es un reforzamiento a lo que son sus funciones que no solamente es yo la hice para cumplir un requisito, y hay forma de cómo hacerlo. Lo primero que usted debe de hacer es, para una evaluación de desempeño, es marcar objetivos. Qué bueno, así como hablábamos la semana pasada de lo que tiene que ver con la planificación eh, estratégica y toda esa parte, hace unos programas que hablábamos de eso, que usted marque algunos objetivos. Es decir, si yo te le digo, Virto, tú tienes que conseguir 10 empleados para el próximo semestre, 10, 10 nuevos clientes, organizando 5 eventos profesionales, así yo te lo puedo medir en objetivo. Víctor, ¿cuál fue tu objetivo específico? ¿Conseguir? ¿Cuánto? Cinco, claro. Clientes, exactamente. Me, entonces, medible porque son, ya yo te di la tarea de que tú debes de hacer, entonces alcanzable porque ya tú sabes que va a organizar un evento para eso, relevante porque va a aumentar el negocio y en el tiempo de ese mes, cuando usted le diga una función a un colaborador, sea claro, sea preciso, desde que una persona ingresa a una empresa, usted tiene que sentarse con esa persona y decirle cuáles son sus funciones, porque si usted no le dice cuáles son sus funciones, usted no lo puede evaluar. Entonces, ¿qué hace la gente que pierde tiempo? Porque no sabe cuáles son sus funciones. Sea claro en las expectativas. El empleado, defina los indicadores de evaluación en base a qué usted lo va a evaluar, en base a sus funciones, como dijimos. Infórmele que se va a hacer una evaluación, porque muchas veces la gente dice, wow, y se asusta, y está nervioso, y muchas veces no colabora en un proceso de evaluación. La gente le teme a los supervisores, a los inspectores, cuando van un agente a evaluar, y a veces se contratan firmas privadas, entonces usted tiene que saber informar a los colaboradores que del 15 al 20 pues una empresa estará evaluando el desempeño de ellos que van a ser estar citado a un salón que se van a aplicar unos formularios y esta parte es muy importante el marcar el tono en que se hace el diálogo En caso de que sea el gerente que lo haga Lo que quiere decir es poner sobre la mesa El bajo rendimiento y exigir mejoras Si la cosa está mal Usted tiene que decírselo al empleado Y exigirle mejoras Pero aparte de eso también Otra cosa que usted debe de hacer Es la retroalimentación Para que usted evalúa Por aplicar un formulario y archivarlo No, se supone que es para tomar medidas Cada vez que se evalúa Es para tomar medidas Entonces Nelly, esas medidas Una vez se hace ese tipo de evaluación de desempeño uh -huh. En una empresa X con los colaboradores, hemos visto uh -huh. eh, para trazar eh, líneas, trazar metas, ahora bien, eh, eso, esa, ese, esa evaluación vienen cosas positivas, claro. entonces, ¿qué pasa cuando eh, tú has trazado las pautas, las metas, los logros que quieres alcanzar eh, con las asignaciones que se están hechas, o sea, ¿qué pasa cuando todo es positivo? Porque hay una evaluación de desempeño, y yo entiendo como colaborador que todo se lo bien, cumplí con mis objetivos. ¿Qué pasa posteriormente? Se le debe de comunicar, se le debe de comunicar. Entonces, Solamente no, y Solamente comunicar comunicarle, que sí, lo hizo bien. No, siempre ¿verdad? se evalúa por un fin. Entonces, muchas personas son evaluadas muchas veces yo veo que lo hacen y que para sacar el empleado del mes pero también acuérdense que las empresas deben de tener un plan de incentivo eso debe de venir también con un proceso de capacitación para los empleados un ascenso, un aumento salarial, algo tiene que ser en beneficio de los colaboradores yo prefiero que si no la pueden hacer cada seis meses o no la pueden hacer anual, si usted evalúa que sea dos años pero que sea para que los empleados usted no puede pasar cinco años, por ejemplo, seis años en una empresa donde ganan no y ganando el mismo sueldo eh, también, no y tú en tus narices viendo que la empresa está creciendo, que está, eh, verdad, eh, sus sus su activos y eso, entonces tú nada de remuneración. A veces dicen que las personas se forman en las universidades, pueden durar 30 años como empleados, pero no pueden durar 5 emprendiendo. Entonces, por eso es que mucha gente también se va a emprender, porque las empresas no tienen ningún plan de, de incentivo. Entonces, hay que cambiar la mentalidad. Así es. Evaluación de desempeño, es el tema que nos trajo Nelly en el día de hoy aquí, en el segmento de visión de negocio. Para Nelly. que las empresas se motiven a hacer su evaluación de desempeño de su colaborador. Y si estamos en una época excelente del año, para usted, viene y diciembre, hacer su evaluación de desempeño y entonces y hacer su plan el plan de incentivo para el año 2022. Nelly, hay un tema que a mí me, me, me gustaría que en el próximo lunes pues tú nos tratara y es la importancia del servicio al cliente. Okay. Y el lunes yo te voy a decir, o sea, dónde yo quiero que dirigirlo, porque es una deficiencia y una debilidad que tenemos en esa parte específicamente en un área específica del profesional. Entonces, el lunes yo quiero que nos hable sobre la importancia del servicio al cliente en una empresa, no importa el tamaño que tenga la empresa. Okay. O sea, servicio al cliente el próximo lunes es el tema que Nelly nos va a abordar en visión de negocio.